¿Qué bueno, Conozco lo suficientemente bien a Huicho para saber que no le importamos un cara. ¿Crees que sean ellos? No lo sé